Y ya estamos aquí de vuelta en esta lección para enseñarte este fotomontaje donde integraremos a una persona en otra fotografía. Empecemos. Tenemos listas las dos imágenes en las cuales vamos a trabajar. Sobre la imagen que está la señorita o la fotografía que quieres implementar, vas a trabajar de manera directa con la herramienta de mover o la herramienta de selección si estás trabajando en versiones anteriores a Photoshop. Desde una esquina vas a hacer esto. Clic y arrastrar hasta que se abra la nueva imagen y luego la vas a soltar una vez que está ahí te vas a asegurar que esto está muy grande para achicar la imagen nos vamos al menú edición y vamos a poner transformación libre o control t desde una esquina la vamos a achicar presionando la tecla de shift clic y arrastrar la voy a reposicionar de nuevo ahora hay otra técnica para achicarla en la parte superior en el panel de control aquí tenemos las opciones de porcentaje si das un clic aquí automáticamente esto se va a reducir en proporción con clic y arrastrar, como te sale esa manito, mira, la vas a poder reducir un poquito más a lo que necesites. En este caso yo voy a poner simplemente la tecla de escapar, voy a poner control T y la voy a achicar con el atajo de teclado shift clic y arrastrar. Lo voy a hacer de nuevo, shift clic y arrastrar, y a la señorita la voy a tratar de ubicar más o menos por ahí, dentro de la imagen. Cuando estamos listos, presionamos la tecla de enter o clic en el visto que está en la parte superior. Una vez que la hemos incorporado a la imagen, lo que vamos a hacer en este momento es trabajar en la selección para quitar el fondo. La manera más aconsejable es trabajar con la herramienta de selección rápida. Sin embargo, aquí hay dos formas para seleccionar. Si tienes la versión 2017 o 2018 en adelante de Photoshop, te vas aquí a la opción que dice seleccionar y tenemos sujeto. Esperamos unos segundos y lo que está haciendo en este momento photoshop es automáticamente seleccionar a la señorita como te diste cuenta esto es bastante rápido a esto adobe le llama inteligencia artificial pero supongamos que no tienes esta herramienta y vamos a trabajar con la herramienta de selección rápida en este momento lo que yo voy a hacer es deseleccionar esto que está aquí y con esta herramienta lo único que vas a hacer es clic y arrastrar ok entonces Vamos a tener mucho cuidado en seleccionar a la señorita simplemente con un clic y arrastrar. Voy a hacer un pequeño zoom. Para trabajar estas zonas que no se me seleccionaron de una vez, yo te recomiendo que trabajes muchísimo con la herramienta de lazo poligonal, así que la vamos a seleccionar. Voy a hacer un pequeño zoom aquí presionando el atajo de teclado, control y barra espaciadora en una PC. Con la barra espaciadora presionada vas a moverte hasta poder encontrar el ángulo exacto esto es bastante profesional utilizar la barra profesional clic y arrastrar lo puedes hacer en todo adobe para terminar de completar la selección que está aquí vas a presionar la tecla de shift click y vamos a empezar a perfilar por toda la imagen ok vamos a hacerlo un poquitito rápido en honor al tiempo entonces cuando llegas aquí simplemente donde inicias donde terminas ahí inicias das un clic y automáticamente cierras la selección Vamos a trabajar aquí de la misma manera, pero ahora voy a hacer un pequeño cambio. Voy a empezar a trabajar desde afuera y digamos que cometí un error y se me fue la selección por cualquier lado. Si presionas la tecla de retroceso o de backspace, mira, puedes regresar tranquilamente y darte cuenta donde has cometido el error al respecto. Muy bien, voy a cerrar aquí. Como esta imagen me va a demorar muchísimo tiempo en trabajarla, lo que yo voy a hacer es parar el video y continuar con el mismo, pero siempre con este flujo de trabajo. Si quieres restar selección, con la misma herramienta de lazo poligonal, presiona la tecla de Alt y clic fuera de la selección. Te vas por la parte que quieres quitar la selección. De igual manera, donde empiezas, ahí terminas dando un clic y vamos a restar selección. Una vez que tienes ya la selección realizada, en este momento vas a hacer lo siguiente. Sea que vas a trabajar con la herramienta del rectángulo o cualquiera de las selecciones que están ahí, se va a activar la opción que dice Selección y Máscara si estás en versiones anteriores a la 2015 te va a salir perfeccionar bordes Tienes la herramienta de la vara mágica y la selección rápida y te va a salir la opción también seleccionar máscara. el lazo poligonal te va a salir exactamente lo mismo y vamos a dar un clic ahí vamos a esperar un poco que se cargue y nos va a salir una ventana bastante grande si te fijas muy bien en este momento ha perfilado la selección pero tenemos un pequeño problema aquí en el cabello de la señorita vamos a hacer un zoom aquí con control y barra espaciadora para explicar lo que tenemos esto realmente es una verdadera maravilla porque está diseñado para quitar el fondo con los cabellos de los modelos o de las personas que estén en las imágenes voy a hacer un pequeño zoom para indicarte lo siguiente si te hizo falta un poco más de selección lo que tienes que hacer es utilizar esta herramienta y aumentarla pero si no tienes que trabajar con esta herramienta que se refiere a redefinir bordes ¿Qué es lo que hace esta herramienta esta herramienta tranquilamente uno puede aumentar con clic y arrastrar lo que puedes hacer es aumentar un poco más el valor que tiene esta herramienta y lo que está haciendo en este momento es simplemente quitando el fondo y dejándome solo el cabello realmente esto es una maravilla digamos que cometiste un error y te fuiste muchísimo sobre la sobre la imagen con esta herramienta en cambio con la misma de perfección al bordes pero vas a restar y vas a recuperar o vas a restaurar como debes trabajar en la imagen como en este momento la imagen en este cabello está bastante complicado es igual mi flujo de trabajo va a ser exactamente el mismo y voy a quitar el fondo para que quede muy bien la imagen voy a parar el video en este momento en esta parte del cabello está bastante incongruente la fotografía porque tenemos un poco de cabello aquí y un poco de cabello acá entonces con la primera herramienta en la que generamos selección vamos a hacer esto clic y arrastrar para tratar de recuperar eh, los cabellos que están ahí que se nos quedaron y con la herramienta de perfeccionar borde con el más activo entonces lo que va a hacer en este momento es quitarme el fondo vamos a trabajar con bastante paciencia con diferentes tamaños de pincel y con diferentes tamaños de zoom retomando el corte perfecto de la señorita en este momento lo que he hecho es trabajar alrededor de toda la figura de ella para que pueda integrarse de una mejor manera en el fondo voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicar también algo muy importante que tiene esta opción de selección y máscara en la parte derecha tengo las opciones de visualización sin embargo en la parte inferior tengo la opción que dice detectar borde entonces lo que vas a hacer es simplemente aumentar si es que fuera el caso en mi caso realmente no es mucho lo que tengo que aumentar recuerda que hicimos una selección está el programa respetando la selección y aquí lo que te está haciendo en este momento es detectar borde si quieres poner un radio inteligente para, una mejor, para un mejor perfil, pues está bien. Donde dice refinamientos globales, lo que es suavizado, también vamos a probar con algunos valores. Sobre todo, tome en cuenta que está es suavizando siempre la selección. Puedes dervanecer un poco la selección, que realmente en tu caso puede quedar bien, en mi caso realmente no quedó tan bien. Voy a contrastar un poco. En esto sí, mira, voy a contrastarlo bastante para que puedas ver el efecto. Ese porcentaje está terrible, lo voy a bajar un poco más siempre tiene que ser lo más natural que se pueda. Si queremos intercambiar los bordes, no hay ningún problema, lo vamos a hacer aquí. Te voy a explicar esta opción que dice descontaminar colores y esto sí es una verdadera maravilla. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicarlo mejor. Si te das cuenta en la parte superior, estamos teniendo el color de fondo que tenía la señorita, que eran esas flores. Si ponemos la opción de descontaminar colores con un clic, automáticamente lo que va a hacer es quitarnos esos halos de un solo soplo. Esto es una verdadera maravilla. Una vez que estamos ahí, entonces estamos casi listos para continuar con el siguiente paso. No sin antes indicarte que en opción de salida, te recomiendo siempre trabajar nueva capa con máscara de capa. Vamos a dar clic en OK. Una vez que damos clic en OK, nos vamos al panel de capas y aquí tenemos la imagen. ¿sí? ¿Nueva máscara con máscara de capa? Nueva capa, perdón. ¿Por qué es importante trabajar con nueva capa? Porque si doy doble clic aquí automáticamente regreso al panel de propiedades regreso a lo que seleccione y máscara y puedo seguir trabajando sobre la misma en mi caso como ya la trabajé muy bien voy a dar clic en cancelar voy a dar doble clic en la manito para entender mejor lo que vamos a hacer en este momento ya casi estamos por terminar ahora voy a integrarla a la señorita con el color de fondo de la imagen en este momento lo que vas a hacer es en el panel de capas capa de ajuste y trabajar con el panel de curvas no vas a hacer absolutamente nada solamente voy a a, a, a sacar de su menú contextual el panel de propiedades y también el panel de capas. El siguiente paso obligatorio para que quede muy bien es, en medio de las dos capas, presionar el atajo de teclado Alt-Click u Option-Click en una Mac, para que te dé esta opción que está aquí. Esto se llama una máscara de recorte. Ahora, es importante que tengas aquí activada la capa de ajuste, no la capa, la máscara de capa, sino... Aquí, con la capa de ajuste activa, en el panel de propiedades donde dice automático, vas a presionar este botón que dice Alt-Click o Option-Click en una Mac. Vas a esperar unos segundos y se va a abrir este panel que se llama las opciones de autocorrección de color. Vamos a trabajar aquí en la segunda opción donde dice mejorar el contraste por canal. En la versión CS6 salió esta opción que dice neutralizar medios tonos, pero sin embargo debe estar totalmente deseleccionada ahora donde dice sombras vamos a dar un clic y vamos a encontrar en la imagen una superficie con sombras que puede ser aquí el ladrillo la parte de abajo del ladrillo o quizás la madera depende mucho yo me voy a quedar aquí con el ladrillo voy a dar clic en ok en iluminaciones vas a hacer exactamente lo mismo y vas a encontrar una zona iluminada en la imagen en este caso pues yo voy a elegir la pared que está aquí si te ves ya está casi listo nuestro trabajo vamos a dar clic en ok y ahora voy a dar clic en ok nos está pidiendo que si queremos cambiar la configuración que tenemos aquí y que a partir de ahora todas las imágenes tengan este color la verdad no lo quiero voy a dar clic en no para que la configuración me quede así exactamente igual muy bien entonces una vez que estamos listos tenemos prácticamente la imagen incorporada como queríamos dentro de esta lección